Previamente en el Preguntas y Respuestas, presenté varios de los vídeos que están en producción los cuales son Una de los tres pilares de la Hamp Bleach La mejor caricatura del estudio mano fiction Generador Rex El guerrero y su máquina, mejor conocido como Beta X Las dos últimas películas de Dragon Ball Uno de mis gustos culposos, las dos temporadas de My Dragon. La nueva versión del primer manga exitoso de la reina del manga, Urusei Yatsura mejor conocido como Lun, la invasora. A eso se le suma el nuevo outro del canal, un completamente renovado Instagram, la gran inauguración de mi TikTok y los nuevos shorts que están imperdibles. Hablando de imperdibles está la tercera parte de la Los Media chilena. He aquí un pequeño adelanto de uno de una de las pistas en la miniatura. Esta también fue la instancia de la presentación oficial del de Amgeist 2 de Adidas, la primera unidad se le fue entregada a la presidenta Michelle Bachelet en la revisión del estado de los estadios el día 4 de marzo de 2008 estando en un estado de construcción muy atrasado y con un plazo de entrega hasta el 30 de septiembre del mismo año y el mundial empezando el 19 de noviembre. Los próximos vídeos grandes se avisarán con fecha en la pestaña de comunidad o con un próximamente, también se hará una publicación en simultáneo entre Instagram y Twitter, para no perderse nada síganme en mis redes sociales y suscríbanse con todo y campanita. El próximo video grande se avisará por este medio pero el próximo short saldrá el domingo. ¡Alto ahí! El vídeo todavía no acaba. Recuerda suscribirte y dejar la campana activa. Deja tu like y comparte el vídeo para apoyar el canal. Deja tu comentario abajo para ganar tu corazón para que no te pierdas las series, películas, música, gaming. Y más sorpresas que podrás encontrar en Picataroto. Recuerda seguirme en redes sociales, Facebook y Twitter. Pronto va a estar disponible el... El canal junto con el chat de Discord e Instagram está en mantenimiento. Las celdas estarán en la descripción. Y recuerda que en Picataroto hacemos lo que queremos.